Cómo hacer que un hombre te busque desesperadamente. Todo hombre tiene una debilidad y encontrar su talón de Aquiles requiere de astucia, una buena parte de picardía y una gran dosis de inteligencia relacional. Y para no caer en el error de acosarlo y luego pasar a la lista de las desesperadas, te recomiendo estudiar muy bien tus pasos antes de ejecutar cualquier jugada. Si es que deseas atraparlo en tus redes. Hola, ¿qué tal? Este es Marco y me alegra muchísimo tenerte en este canal. Y espero que te hayan gustado los videos que hemos estado lanzando para ti. Si te han gustado los otros videos, suscríbete a este canal y forma parte de esta gran comunidad llamada BeLifers. Y lo que es más, activa la campanita para ver más de tus videos. Y si tú ves este video hasta el final, déjame tu mariposita azul en los comentarios. Hoy saldremos de los convencionalismos y te daremos algunas sugerencias para hacer que ese hombre que te gusta se vuelva loco por ti y te busque desesperadamente como el más necesitado de los seres. Es hora de que te sientas de la realeza, subas tu nivel de autoestima y empiezas el juego de la seducción, poniendo en práctica algunas tácticas que te parecerán muy picantes y subidas de tono, pero te harán irresistible para la mayoría de los hombres. 1. Atrévete. Antes de verte sexy, tienes que sentirte sexy. Cada persona tiene esa carga de sensualidad, casi siempre por el temor al rechazo o a las críticas ofensivas de los envidiosos o las envidiosas. Ningún hombre que se precie de serlo rechazará a un atuendo que esté finamente escogido para ser provocativo, sin rayar en lo vulgar. No necesitas un escote hasta el ombligo, pero con algo de buen gusto y buscando lo mejor que te quede, lo puedes llevar a las fronteras de la Tierra Prometida y provocar un cambio drástico de su conducta, despertando al gigante dormido que habita en él. Número 2. Ve en vivo, viva en las redes. Desde hace tiempo que las redes se han convertido en parte de nuestro guardarropa, y es que a través de ellas proyectamos nuestra vida a las demás personas. Si alguien quiere conocerte, seguro irá a tu perfil y espiará tus publicaciones, así que alócate y sube esas fotos donde sales irresistible cuidándote de no traspasar la frontera entre la chica sexy y la de prepago. No temas colocar fotos con otros hombres y amigos para que sepa que no le perteneces. Eso lo hará codiciarte un poco más de lo normal. Y si ya te has dado cuenta que mira tus historias, sube diariamente frases interesantes. Puedes buscarla en Google y acompañarlas de buenas poses que inciten la imaginación. Nunca expongas tu vida íntima en las redes sociales. Solo úsalas para socializar y provocar una respuesta condicionada en tus conductas. Una vez que lo tengas enganchado a tus estados, él mismo dará pequeños pasos para acercarse a ti. Déjalo hacer, pero sin mostrar demasiado interés para que no se sienta seguro de nada. Número 3. Segura e independiente. Tu vida te pertenece. Cada paso que das es un manifiesto que le haces al mundo. Yo persigo lo que quiero y no dudo en tomar lo que es mío. Si alguien quiere algo de ti, tendrá que ganárselo y para ello eres tú quien pone las condiciones. Si él quiere ser el macho alfa, que lo sea con quien se le derrite a la primera oportunidad, tú por otra parte serás misteriosa, graciosa pero capaz de hacer las cosas a tu manera. Lo que digas, en ese sentido, será una nota de estudio para él que buscará domar la fiera que representas y exhibirte más tarde como su gran trofeo. Lo que no sabe es que tú ya has previsto esa jugada y tienes tu estrategia bien trazada. Te suelto un poco de cuerda y la recojo cuando empieces a sentirte ganador y solo volverás a ver la soga cuando estés bien amarrado a mis encantos. No necesitas su aprobación, pero él deberá ganarse la tuya. Cuando esté averiguando tus gustos, es bueno guardarte algunas cosas para sorprenderlo en el futuro, no muy distante. Así, él te considerará como una verdadera caja de Pandora. Número 4. Lleva una vida social. Ser una buena conversadora es vital para que suela buscarte a menudo. El estímulo íntimo, acompañado de la agilidad mental, son elementos que vuelven locos a los hombres. Habla con él todo lo que quiera, pero interrumpe algunas conversaciones con algún pretexto y déjalas a medio terminar, ya sean virtuales o personales. No dejará de pensar en ello cuando termine el encuentro. Aceptar salidas con amistades y grupos de trabajo le dará algo de celos, pero si juegas bien tus cartas, y no se trata de ser una celópata, podrás cobrar dividendos de esta estrategia pues andará buscando la forma de hacerte mejores invitaciones tratando de mostrarse como una opción más tentadora número 5 aprovecha su lado flaco todos tienen un trauma algo que no han dominado un complejo sin superar averigua cuál es y aconséjalo en el momento oportuno aprende a liderarlo de sus debilidades y crearás un vínculo de dependencia hacia ti pero ten cuidado de no abusar de este recurso si no quieres convertirte en su segunda madre. Número 6. El que busca encuentra. En el juego del amor es mejor ser quien dicte las reglas, pero cuando él empiece a mostrar esa conducta desesperada por encontrarse contigo, es hora de aflojar un poco las amarras y brindarle un premio por su insistencia. Así, él entenderá que debe buscarte si quiere ese trato preferencial que tanto le costó recibir. Esos momentos son propicios para ser tú misma, mostrándole tu lado divertido y relajado. Si las cosas están empezando, procura que no consiga todo lo que quiere, pero déjale un pequeño rastro de pistas para que lo siga intentando, de manera que entienda que el destino premia la constancia. Número 7. Rétalo. Ya se presentará la oportunidad de competir con él por alguna cosa. Quizás puede ser un juego o algo de poca importancia. Sin embargo, será muy útil demostrarle que puede ser derrotado. Así que escoge muy bien tu reto en un área donde tengas la ventaja y asegúrate de ganarle. Una vez que le hayas vencido, no lo humilles. Regálale un beso y una mano amiga y deja la situación como un pequeño secreto pícaro entre ustedes. Deja que sea el quien lo cuente, y si no lo hace, ya conoces otro de sus complejos. número 8. Probando lo nuevo Es fácil fabricar recuerdos y fijar experiencias cuando éstas no acontecen por primera vez. Llévalo a situaciones novedosas y agradables para él. Estimula su curiosidad. Todo hombre se vuelve loco en el campo experimental, pues cada descubrimiento es almacenado en su bitácora de viajes. Las salidas alocadas y aventureras son muy valoradas en la vida de un hombre, que constantemente se ve presionado por compromisos y responsabilidades, y toma esos momentos como una verdadera válvula de escape. Número 9. Dale pasión. Llegado al punto donde lo traes loco hasta la inconsciencia, dale el mejor encuentro íntimo que puedas imaginar. No te pongas límites, ni a tu imaginación, ni a tus recursos, y mientras vayas avanzando, evalúa sus reacciones para saber qué cosas le gustan y cuáles de ellas pueden prescindir. En este campo cada pareja es distinta y a mi mejor recomendación es que estés muy atenta a lo que le gusta. Por lo general los hombres suelen decirlo sin mayores complejos. Número 10. Dale ternura. Siempre hay un después de la intimidad que muchos no saben procesar. En ese momento la comunicación es más íntima y cercana. Puedes aprovechar para darle un buen contraste a la pantera que acaba de conocer, mostrándote como esa dulce y tierna mujer que todo hombre necesita. Él sentirá que ha conquistado la cima y de ahí no querrá bajarse si lo sabes tratar. Número 12. Desaparece. Aquí está la jugada mortal. Luego de haberlo llevado a ese punto de no retorno, invéntate un viaje y desaparece por algunos días. Déjalo que te extrañe con las vísceras y que todos sus impulsos lo cocinen en su propio juego. Dile una buena excusa como que era un compromiso previamente jurado y que regresarás pronto a sus brazos. Y para completar su cuadro de locura, no atiendas alguna de sus llamadas con el pretexto de las ocupaciones que demandaban el compromiso que estás atendiendo. Él perderá los estribos y andará desencajado, esperando que regreses a su vida. El estado febril de sus amores le hará divagar día y noche hasta que tú, su nueva adicción, regreses de ese maldito viaje. Dale una fecha de retorno, pero ese día llámalo muy temprano para decirle que tuviste algún contratiempo, y saldrás el día siguiente. De esa manera, cuando regreses encontrarás a un hombre que te andará buscando desesperadamente. Número 13. Aparece. Si has logrado llevarlo hasta el punto de la locura, ya ha sido bastante para él. Es hora de que regreses a su vida y disfrutes de tu creación. Te lo has ganado. Y si sabes mantenerlo, tendrás a un caballero peleando por ti contra cualquier molino. Son muchas las cosas las que una dama puede hacer para obsesionar a un hombre. Pero entre las más inteligentes están aquellas donde él mismo salta sobre la red. Solo cuídate de no hacerle estas cosas a un buen hombre. Para abandonarlo después, recuerda que el mundo es redondo. La tortilla siempre se voltea. Lo que uno siempre cosecha y el karma. El karma existe. Espero que este gran video te haya gustado y espero que lo hayas disfrutado y lo apliques. Si lo viste hasta el final, déjame tu mariposa azul y lo que es más, déjame en el cuadro de comentarios tu opinión al respecto del tema. Sin más, me despido, este fue tu amigo Marco y te invito a que te suscribas y veas otros videos que te dejo aquí mismo. Un abrazo.